Y el pequeño porque hace rueda ¿Por llora porque tiene miedo, no porque tiene hambre. No lo podemos dejar así. Por favor, deja que me lo quede. ¿Me dejas, padre? Yo me ocuparé de todo. Está bien, tío. No podemos dejar morir a este animal. No podemos dejar morir a este animal. El Se expande como si fuera un gas Siguiendo el camino como si fuera a llegar Si me da miedo, sí, pero lo voy a enfrentar Llevo tiempo observando, estudiando a mi rival Un planeta salvaje en el que estar. que sube la cota el camino se acorta es sí. un juego que sa Si no agarra bien el miedo se te va a escapar No puedo dejar morir a este animal El animal soy yo y solo yo puedo curar La guerra de guerrilla muchos suelen durar Como a un kamikaze nadie me puede parar De pegar, eh